Buenos días a todas las personas que vais a participar en este último seminario del ciclo Apoyos 2030. Por supuesto, os agradezco vuestra participación. Mi nombre es Maise Balcell, soy vicepresidenta de Plena Inclusión España. En los dos seminarios anteriores ya nos han dejado todos los elementos listos para este viaje. Por lo que hoy nos toca planificar la hoja de ruta de la desinstitucionalización hacia servicios de apoyos en la comunidad, un viaje necesario. Como avanza el libro Apoyos 2030, cargados de energía alimentada por la ilusión de caminar hacia el destino deseado, damos nuestros primeros pasos. Llega el momento de la acción y nuestra hoja de ruta nos pone delante retos que superar tan pronto comenzamos a avanzar. No hay mayor obstáculo que no confiar en todas las personas y en su sí poder disfrutar del control de nuestra vida. Y no hay peor lugar que el que aparta una vida de las oportunidades, relaciones y contextos que la hacen buena y plena. Desmontar las creencias, la cultura, las estructuras y acciones que consolidan todo ello es lo que nos debe llevar a derribar los verdaderos muros de la institucionalización. Comencemos ya, no perdamos más tiempo. Ha llegado el tiempo de los derechos. El artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el derecho de las personas a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad en un marco de igualdad como el resto de personas. También el principio 18 del Pilar Social Europeo establece que toda persona tiene derecho a cuidados de larga duración, asequibles y de buena calidad, y en particular de asistencia a domicilio y servicios comunitarios. Conseguir esto significa asegurar que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que viven en instituciones tengan la opción de transitar hacia servicios de apoyo personalizados y comunitarios que ellos mismos elijan y controlen. Esto es lo que llamamos desinstitucionalización. Y esta es la estrategia de Plena Inclusión. Avanzar hacia modelos de apoyos en la comunidad. La buena noticia es que desde Plena Inclusión ya estamos comenzando el camino. Muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se están embarcando en decidir la aventura de su vida. Sus familiares y muchos profesionales y organizaciones están colaborando en construir esos puentes hacia la comunidad. Varias administraciones públicas están decididas también a apoyar estos procesos. Y es para evidenciar este proceso de cambio que hoy contaremos con cinco personas expertas por experiencia, quienes nos van a compartir en primera persona lo que implica volver a tener poder de sus vidas y poder elegir su proyecto de vida en la comunidad. A todas ellas, gracias. Y gracias también a Belén Martínez, redactora del libro Apoyos 2030. Muchas gracias a todos y comenzamos el último seminario de Apoyos 2030. El estado de bienestar nace en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Organiza la protección social de los más vulnerables poniendo el foco en sus carencias y no en el desarrollo de sus capacidades. de cuidados del siglo XX es paternalista y directivo. En el siglo XXI se pone en cuestión, proponiendo un modelo diferente. En las instituciones se separa a las personas con discapacidad de una relación igualitaria con el resto de la sociedad no se confía en el poder de las personas para tomar sus propias decisiones vitales. Las familias y las personas con discapacidad demandan un cambio de sistema que se adapte a sus auténticos anhelos. Pollos 2030 es una guía para el proceso de transformación del modelo de cuidados de larga duración para personas que no pueden cuidar de sí mismas. Se pretende que conserve la mejor calidad de vida posible de acuerdo con sus preferencias individuales, con independencia, autonomía y participación. Construir colectivamente ese futuro resulta imprescindible transformar el actual modelo de cuidados y apoyos. Humanicemos los cuidados. Escuchemos a las personas para que tengan el poder de sus vidas y sean las protagonistas de una vida digna en comunidad. Para alcanzar estas metas todo el mundo tiene que contribuir. Administraciones públicas, empresas, sociedad civil y personas como tú. Apoyos 2030 es cosa de todos y todas. Bueno, pues muchísimas gracias, Maise, por inaugurar este último seminario del ciclo de Apoyos 2030. Eh, bueno, pues hemos llegado, antes cuando estábamos preparando con mis compañeras, ¿no? el, nada, media horita antes de empezar el, el ciclo, les decía, bueno, por fin, no, ya acaba el viaje, y Almuena Contreras, que luego la veréis al final, decía, no, no, Sofi, que es que esto empieza ahora, ¿no? que, que es ahora, ¿no? cuando, cuando empezamos el viaje, y Maiser nos decía, no, Dice, ya tenéis todo listo. Así que bueno, tenemos todo listo, sí, pero no sabemos bien por dónde tirar, ¿no? cuál es esa hoja de ruta. Bueno, pues hoy la idea es el, el aterrizar porque quizá una de las cosas que a mí más me ha gustado de, de estos seminarios y que hablábamos con nuestras compañeras y compañeros, no, tanto de plena inclusión como de las distintas federaciones, era el chat. O sea, para mí el chat y las reflexiones que han abordado estas dos sesiones anteriores en el chat ha sido impresionante, ¿no? Y, entonces, y rescatando, ¿no? Todas vuestras conversaciones, reflexiones, ideas, yo creo que eso eh, forma parte también de todo lo aprendido en, en, estos, en estos seminarios. Así que, bueno, hoy tenemos la hoja de ruta por delante y una de las cosas que nos decíais en ese chat era, vale, ¿y el cómo? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo tiramos? ¿No? Sabemos qué se hace la personalización que es una cuestión de derechos, más Ruimán lo decía, yo creo que fueron palabras que no se nos van a olvidar nunca, ¿no? esto es una cuestión de derechos, ¿no? y, y, y bueno, tenemos claro que tenemos que apoyar buenas vidas, ¿no? con buenos apoyos en buenas comunidades, pero el, la acción, el aterrizarlo, el, el ese cómo, pues hoy es lo que vamos a hacer, por lo tanto hoy realmente es el último seminario, pero de, comienza el camino, comienza o seguimos en este camino juntas y la idea de hoy es muy parecida al del resto de seminarios, vamos a tener la oportunidad, como ha dicho Meiser, de conversar con cinco personas expertas por experiencia y luego con, con Belén Martín, ¿no? una de las redactoras del de libro. Así que nada, yo os invito y mis compañeros os invitamos a, a seguir hasta el final porque sabemos que al final del seminario, como sabéis, va a haber un juego eh, que nos gusta que, en el que, par que participéis, porque bueno, es, un, es un juego en el que intentamos también como traer reflexiones que los diferentes ponentes han arrojado, así que nada, hasta el final. Y luego recuerdo la, la novedad, el premio este que, que llevamos diciendo estos dos seminarios anteriores, que al finalizar justo el seminario de hoy pues de aquí al viernes, pues lo que haremos será ver cuáles habéis sido las personas que habéis estado conectadas los tres días del seminario eh, y vamos a hacer un sorteo al azar para escoger a esas cinco personas que os habéis conectado los tres días y, eh, y esas, esas cinco personas que escogamos al azar será la que os demos el premio y como sabéis, eh, la guía de apoyos 2030 invita a preguntarnos ¿no? el, cómo podemos materializar Uy, una buena vida con buenos apoyos en buenas comunidades y la idea es que con esas cinco personas lo que hagamos es decir, bueno, pues qué necesitas tú para avanzar hacia ese destino, ¿no? Y para empezar esa hoja, esa hoja de ruta. Y desde Plena Inclusión hace, vamos a hacer eso, ¿no? Poner en contacto a esas cinco personas con gente que creamos que generando esos vínculos o a través de esas conversaciones interesantes, bueno, pues poder arrojar soluciones innovadoras y ese será un poco el... Bueno, la, la propuesta ¿no? eh, para esas cinco personas. Así que nada, os, os pido que os quedéis hasta el final. Vamos a, a seguir en el, en el viaje y yo voy a dar paso ya directamente a la conversación entre expertas y doy paso a mi compañera María de Plena Inclusión Región de Murcia y a Rosabel de Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Y nada, os invito a que converséis con nosotras. Muchas gracias Sofía y hola a todos y todas, ya somos cerca de 300 personas, nada, agradeceros que, que un día más eh, pues nos acompañéis en esta última parada de, de los seminarios Apoyos 2030. Como bien han dicho Maise y, y Sofía, pues hoy vamos a hablar de lo que es la hoja, la hoja de ruta, de ese camino a seguir para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo pues tengan esos apoyos necesarios para poder vivir su vida para poder vivir como, como las personas desean, como quieren, igual que el resto de, de personas. Y entre estos apoyos, pues hoy queremos compartiros estos que impulsan esos procesos de, de desinstitucionalización, dando la oportunidad a las propias personas con discapacidad a que puedan vivir en la comunidad, pero también a que puedan participar en ella. Pues bien, en este ratito de, de conversación me acompañan María Luisa y Ángeles de Acom. Me acompaña también Boni de Plena Inclusión Montijo y Pepe de Vale junto con su persona de apoyo, Ana. A ver si estamos por aquí. María Luisa, hola María Luisa, hola Ángeles, ¿cómo hola, estáis? Hola. Bueno, eh, puede que alguna de las personas que nos están ahora mismo escuchando nos conozcan, ¿vale? Yo sí que os conozco, por suerte, eh, hemos compartido algunos ratitos pero me gustaría que os presentarais para que el resto de personas también conocían un poquito más sobre sobre vosotras. Vale, yo me llamo Miguel Luisa. Toco, Toco el, el piano, vivía en un piso. Vivía en piso y vivía con mi compañera. Muy bien. Sí. Sí. Sí, sí. Me gusta Ah, sí. Hola, hola. Hola, Ángeles. Hola. Sí. Soy Ángeles. Me gusta la de su derecha y mi me... sola. Ya está. Sabó. Muy bien, muy bien. El judía y Clara. ¿Subía? No. no sé. era su vida, ahora Y vas a ver. Bueno. Muy bien, muchas gracias, chicas. Gracias. Eh, Bonnie, eh, te tenemos por aquí. Vale, a ver, ahora sí. Bueno, te, te desactivas el micrófono y te puedes presentar aquí, delante de todos y todas. ¿Qué nos cuentas? ¿Quién eres? Hola, yo me llamo Bonifacio. José Luis Sánchez Bonifacio. Eh, yo soy de Mérida y ahora vivo en Montijo. Eh, en un piso tutelado. Este piso tutelado eh, no lo cambiaría por nada del mundo porque yo estaba antes en un piso en una residencia y lo pasé muy mal y este piso no lo había cambiado por nada en el mundo. Muy bien, perfecto, Monique. Muchas gracias. Vamos a, a dejar ahora que, que Pepe, desde, desde la entidad de Vale en Andalucía, también se presente y luego ya pasamos a, a la ronda de, de preguntitas para que nos contéis más. Eh, hola, Pepe. Hola, Ana. Hola, buenos días. Hola. Oh, yeah. Venga, cuéntale. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? A la no, no. ¿Y a ti qué te gusta hacer? ¿Qué te ¿Y dónde prefieres vivir? En el piso. ¿Qué cosas haces en el piso? que no podías hacer en residencia? Habla a, a, a comer. Habla un poquito más fuerte y habla de... comer. Y qué más cosas. ves películas, ¿no? ¿De qué te gustan las películas? A ver. Y es que te gusta acostarte tarde, ¿no? Sí. A las dos. A las Y allí en el piso que tiene una habitación, sí. Para ti solo o compartía. No Para ti solo. ¿Y qué tiene allí puesto? ¿Qué tanto te gusta? Escudo Es Escudo Barcelona y todo tus cosas personales. ¿Y quién va a verte sin tener que avisar, sin tener que pedir cita como residente? Cada vez que quiere va a quiere. ¿Y qué y ¿Cuándo van? Os tomé un cafelillo, ¿no? Y luego ahí en Durca, ¿qué hace? En durca y la calle. Y a misa. Y a misa. ¿Con quién va a misa? Con Miguel Ángel. ¿Y Miguel Ángel quién es? Bueno. ¿Y qué más cosas hace? ¿Qué compartes con gente allí en la comunidad? En durca. ¿Dónde te gusta ir? A comprar. A comprar, ¿no? A hacer la compra. ¿Y otro sitio que te encanta? ¿Los, los bares? Sí. Los bares te encantan, ¿no? Y allí hablas con la gente que vive cerca. Sí. Y luego entonces, Pepe, ¿tu vida es más feliz de la que estás viendo en el piso? Sí. ¿Y de aquí a unos años, ¿dónde te gustaría estar? Amigo. En el piso, con la gente que tú quieras estar. Sí. ¿Sí? Esta es la experiencia de Pepe. Pues muchas gracias, muchas gracias, gracias. Pepe, por compartirlo aquí con, con todos nosotras. Eh, a mí también me gustaría conocer, pues eh, María Luisa, Ángeles, Bonnie, eh, también qué les ha supuesto ese cambio eh, de, de la residencia a poder vivir en un piso. Bonnie, por ejemplo, comentaba hace un ratito de que él cuando estaba en la residencia como que, que lo pasó mal y que no cambiaría por nada el poder vivir en el, en el piso. ¿Qué te ha supuesto este, este cambio, Bonnie? ¿Cómo te sientes? El cambio este eh, me supone fantástico porque me siento mejor en el piso, porque en la residencia que estaba allí me pegaba y abusaban de mí. Bueno. Lo pasaste, pues eso, lo pasaste un poco un mal. Poco mal pero mal. Ahora, mismo, ahora mismo en el piso, ¿cómo, ¿cómo te sientes? En el piso, en el piso me siento bien. Eh, puedo disfrutar de todas las cosas y, y decido lo que hago yo. Muy bien. Muy bien. Y María Luisa y Ángeles. Para vosotras, ¿qué ha supuesto poder vivir en un piso? Era mí, un sueño para mí. Podía, podía salir en todos los sitios, ir al conservatorio, salir por ahí, ir de tienda, ir a la cafetería, tomar algo, salir por ahí, todo eso. Y ahora lo que no, lo que no hago. Vivir bueno, aquí pues, en la... ¿El bien? Rosabel. ¿Eh? Rosabel. Rosabel. Dime, Ángeles. Ya. Pues yo me voy a ir al piso. Lo que pasa es que me viene aquí. Pero a lo mejor vamos, lo ahí, ¿eh? Al piso. Porque yo de ahí mi cola y aquí de normalidad. Claro. ¿Cómo te sentías en el piso? Mejor, no, en realidad. Pronuncia bien que te entienda. Ah, Tranquila. ¿Cómo te sentías en el piso, Ángeles? ¿tú me sentía en el piso? ¿Cómo? Bien. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Y aquí, eh, ciencia lo que sea. Pero como es una vez que ya estoy aquí. Aquí hay ruido. Ya se cruzó para allá. Claro, en el piso podíais eh, compartir cosas con vuestras compañeras, podíais sí. salir a la calle, podéis ir a pasear, como estabais diciendo, a tomar, a tomar algo. ¿Vale? <risa> Antes también, Pepe cuando se ha presentado nos comentaba pues también un poco esas cosas, esas actividades que él hacía pues, en, en, su, en su barrio o en, o en su comunidad, de, pues ir a misa, ir al bar. ¿vale? Eh, Bonnie, ¿por qué Porque es importante para ti vivir en, en la comunidad? Forma, sentirte como parte de, de tu pueblo, de tu barrio. Porque es una gran localidad mm -hmm. y, y merece la pena vivir aquí y me gustaría seguir viviendo aquí. ¿Qué, cosa, qué cosas han cambiado en, en tu vida? ¿Antes cuando estabas en Plasencia? ¿Y antes cuando estabas en Plasencia? Eh... ¿Dónde estaba el centro? ¿En el, en el centro de Plasencia estaba afuera? ¿En centro de Plasencia estaba afuera? Y después en, en presencia como que no iba las cosas bien. Y no tenía relación con la gente de allí, y, ¿verdad? Y no tenía relaciones ninguna. Tampoco me llevaba bien con ninguno. Te pidían dinero por todas partes. ¿Y aquí, aquí, y aquí tienes relación con quién? Aquí tengo relación con todo el mundo. Me conozco a todo el pueblo. Conozco al alcalde, conozco a la mayoría. Muy bien. ¿Eso estoy, a ti también? Estoy tita. trabajando en el ayuntamiento, estoy trabajando de mecánico. Donde me se ponga, pongo a empeñar trabajar. Yo ya tengo amigos en todas partes. Muy bien. O sea que este cambio que comentabas antes para ti ha sido muy bueno porque de tu sentirte pues a lo mejor un poco más triste o más, más solo, ahora ahí en la, tanto en la vivienda como, como en tu comunidad te sientes como una persona más, te sientes, tienes amistades hasta con el alcalde. Claro. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Y María Luisa y, y Ángeles... Porque es importante para vosotras vivir en, en la comunidad, en ese piso que estaba en el centro de, de vuestro pueblo, el sentiros pues como unas vecinas más? Porque le um, sacaba la a mi vecina, me invitaba a, a, a tomar café a su piso, nos conocía un montón de gente que es mi vecina y, y lo ayudamos. Ella a nosotros ella y yo, yo, yo, yo, yo a ellos, y ellos a y nosotros, a, a ellos. No lo conocían eh. Claro, claro que sí. Y Ángeles, ¿tú quieres compartir algo? ¿Cómo te, bueno, ¿por, ¿Por qué para ti es importante vivir en la, en la comunidad, participar en ella? Nos más gente y no es vamos a cobrar. Lo bueno es no se robó de la ¿te acuerdas? Yeah. muy bien y eh, por último me gustaría haceros otra, otra pregunta vale si pensamos en, en el futuro en cómo, pues eso, cómo nos gustaría vivir dentro de unos años vale con qué apoyos nos gusta, qué apoyo nos gustaría tener ¿vale? en vuestro caso eh, Bonnie a ti cómo te imaginas tú ese futuro cómo te gustaría que fuera ¿Qué hemos hablado antes? Bien. ¿Aquí? dónde? Aquí en Perdón, perdón. Repite. Aquí en Montijo. Muy bien. ¿Dónde no quieres trabajar? Quería trabajar en el ayuntamiento de mecánico o en, en algún sitio de, eh, donde me sé de bien. Pero te ves aquí. Sí, me veo aquí, sí. Solo, queríamos aclarar una cosa, que lo he estado hablando con él, ¿vale? Sí. Eh, cuando ha hablado de Plasencia, ¿verdad? Él a veces se pone un poco nervioso, como nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces, sí es verdad que cuando, cuando estaba en Plasencia y se ponía así nervioso y tal, bueno, pues él, él cuando decía lo de me, me pegaban, eh, en realidad no le pegaban, ¿no? ¿vale? Pero sí es verdad que a lo mejor, bueno, pues estaba en una habitación, se quedaba solo y ahora cuando tú te pones nervioso, ¿verdad, José? Funcionamos de otra manera, que sí. sí, ahora hablamos contigo, él tiene otra manera de relajarse, o sea que el procedimiento es un poco diferente, por eso él siente como cuando estaba en Plasencia era todo un poco más restrictivo y un poco, bueno, pues no, no era cómodo, ¿verdad? No, no, no, así, no. así no se ponía tranquilo, <risa> sí. claro, y ahora, claro. y ahora, ahora lo hacemos de otra manera, ¿vale? y él, él está aprendiendo además cuando se pone nervioso, ¿verdad? Cuando te pones nervioso, ¿qué pasa? ¿Qué haces? O me voy a la calle, eso es. me relajo, me fumo un cigarro y subo. Eso es. Por eso eso es lo que se refería a él, el cambio ese tan, tan, tan drástico. Sí, yo creo que eso es lo importante, es decir, con la experiencia de, de Bonnie puede ser una, una experiencia, pues eso, a recordar, de decir, pues de. de pasar a lo mejor una situación pues que él no estaba a gusto, que podía él también afectarle más a cómo está ahora y, y también cómo está influyendo porque él quiere seguir en un futuro pues, viviendo ahí en, en Montijo, eh, en la vivienda y eso yo creo que es eh, lo importante y también lo que, lo que hay un poco que, que visibilizar, lo que hay que contar. Eh, María Luisa y Ángeles, yo os preguntaba por eso, por cómo imagináis vuestro, vuestro futuro. ¿Os gustaría estar viviendo en un piso? ¿Cómo os lo imagináis? Yo quiero vivir mi, mi, mi, mi, mi, mi piso como yo elegí y con, mi, y, como mi, y con mi compañera que yo elegí. Muy bien. Perfecto claro que sí. Claro. Y Ángeles? Tú nos quieres contar cómo te lo imaginas, cómo quieres que sea ese futuro. Futuro pues de que... lo que era mío, que lo... Yo no, que no, que los hijos. Muy bien. Antes de, de dar paso a mi compañera María, sí que me gustaría bueno, dar la oportunidad también de nuevo a Pepe, por si quiere contar algo más, o Boni o María Luisa, María Ángeles, antes de despediros, ¿queréis dar algún mensaje? ¿Queréis decir algo más a las 342 personas que nos están escuchando? Yo, yo por lo menos quería comentar una cosa, que por ejemplo he trabajado en el ayuntamiento eh, he trabajado en, en el taller mecánica de Juan Bartó y Visto eh, esa oportunidad no había tenido antes ¿ha no había tenido una oportunidad mejor que nunca en el ayuntamiento me he echado muchos amigos en el taller también y volví a decir otra vez trabajar ahí muy bien. Ya. Muy bien, muchas gracias, Bonnie. Muchas gracias. Chicas. A ver, Yo quiero que me... Que me voy a las sí, sí, ¿Ya? sigue, sigue, sigue. Yo quiero que me voy a de los políticos, que me escuchen, que me voy a ver en mi piso. Contaba Muy antes. Bien. Que no me lo no quite. Alto y claro. Muchas gracias, Mía Luisa. ¿Y Pepe eh, iba a comentar algo? Pepe. Me gusta vivir en Durcal. Allí, allí, dilo fuerte. Me gusta vivir en Durcal. No la he escuchado. Pues Dejadlo un poco más fuerte, que la mano de la cara, dilo. Me gusta vivir en Durcal. Que te gusta vivir en Durcal. Pues mira, un mensaje eh, muy bonito para terminar la, la conversación con con vosotros y vosotras y nada yo por mi parte daos las gracias por, por haber querido compartir con todo el mundo y por haber querido contar eh, vuestras, vuestras propias experiencias y nada voy a dar paso ahora a mi compañera María de Murcia para que pueda continuar esta, esta conversación con, con, un, con una familiar. María cuando quieras Hola buenos días y nada, ahora nos toca hablar, ¿no? conocer a María José, madre de, de la Asociación Vale, ¿no? ubicada ahí en Dúlcar, en Granada, y que está desde los inicios en, en el equipo motor, apostando pues, por la transformación hacia estos modelos de apoyo centrados en las personas y en sus familias. Y nada, con el fin de transformar y mejorar el sistema para que todas las personas tengan el control. Y nada, María José, antes de comenzar, también gracias por querer compartir aquí con nosotros este espacio y tu experiencia. Y nos gustaría conocer como madre y desde el punto de vista de, de un familiar, qué beneficios y también qué barreras podemos encontrar o has podido encontrar en estos procesos de la desinstitucionalización y vida en la comunidad. Muy bien. Buenos días a todos, a todos mis compañeros y compañeras. Los felicito por su exposición y, y os doy las gracias por haberme llamado para que participe. Mi nombre, como decimos, es María José. Soy madre de una persona que da, con discapacidad, que, neces que necesita de todos los apoyos, tiene 43 años y, y, y por supuesto, son gravemente afectada. Yo pertenezco al grupo motor del proyecto de Mi Casa, que hace tres años me la rafa porque algunas cosas me hace tres años propusieron mi hijo bueno, hace tres años me propusieron a uh, que mi hijo participara en él como todo lo novedoso pues da miedo porque era un cambio muy importante a, a mí me afecta mucho los cambios respecto a él más todavía y, y, y yo tenía tenía Tenía miedo. Y yo creo que es muy importante. Luego ya después de, después de haberlo meditado, me sentí mal porque yo no pensé lo que mi hija desearía. Y probablemente hubiera hubiese querido ver su y, y, y entiendo que yo entiendo que para mí es muy importante, yo lo veía desde mi punto de vista, como siempre hemos tenido que decir por él, yo veía que era eran importante lo que era importante para mí, me imaginaba que también fuese para él. Y ya viendo la experiencia de estos cinco chicos y chicas que han estado, que están viviendo en el piso, o me sentí mal, no me sentí mal. Porque yo vi que le era una oportunidad de vivir en pequeños grupos, y yo, o son sea, pequeños grupos para todo, para eso es como una casa de muchos hermanos, tiene unas ventajas, pero también unos inconvenientes, pero la comodidad de vivir cinco personas no es lo mismo que vivir con 25 entonces de que queramos que se bien, ¿eh? Pero entonces me hice defensora ultrampa de estos proyectos, porque lo creo y lo defiendo. Incluso ahora pienso que mi hijo podría estar ahí. Y vi que había un chico como él, bueno, a lo mejor me estoy explayando, había un chico como él que necesitaba de todos los apoyos, que casi no se manifestaba, no hablaba, y cuando veía la Furgo que lo llevaba, la Furgo Rivales, que lo llevaba a la casa, casi hablaba. Era como un milagro de ver los gustos que recibieron, a la medida que ponía que podía expresaba los gustos que estaban en el piso. Y yo vi más con la verdad los padres nos equivocábamos. En bueno, pero no pero nos equivocábamos. Y el hoy que se llama del niño, pues, es muy feliz en el piso. Yo los beneficios que veo, como he dicho antes, yo soy una defensora de este proyecto, porque estamos dotando a las personas con discapacidad, la posibilidad de que decidan sobre su vida y que puedan votar por lo que más les guste. Pero, y tengo también, cada persona, independientemente de su condición, tiene derecho a un plan de vida elegido que les atesara y, sobre todo, que se sientan personas con mayúscula, que se sientan personas. Eso es muy importante. Que no decidamos por ellos. vivir en un entorno social adecuado facilita. De sobremanera la convivencia y por tanto la exclusión total en la misma, siendo ciudadanos de pleno derecho, ¿vale? Luego, otro beneficio, otro beneficio de, de, la, de la comunidad, de Libre en Comunidad, yo he descubierto como madre que algunos han podido disfrutar de una familia, ya que algunos de ellos no la tienen, que ellos han sentido que esa era su familia, y eso es muy importante. Luego, como barrera, para mí, yo ya de los beneficios habría mucho, ¿no? Pero tampoco me quiero extender mucho. De las barreras, yo, yo voy a hablar siempre desde de mi corazón de madre, ¿no? Para mí, la más elemental es la mental, porque Porque lamentar, yo voy a contar un caso con eso más, que me hace, me hace mucho daño porque... Siempre tengo la duda que si lo estaré haciendo bien o mal con mi hijo, ya que estamos hablando de una persona que no se comunica y tienes que decidir y pensar siempre por él. en los 43 años de vida que tienes, esta duda, esta duda que tengo si lo estoy haciendo bien o mal, a mí me quita el sueño. Y eso es, para, para mí es muy doloroso. Pero claro, yo entiendo, yo entiendo que, que por el miedo... No tenemos que dejar de hacer cosas, porque cuando empezamos esta trayectoria, de retrato servicio, cuando las personas con discapacidad estaban en su casa por miedo a que los padres, las personas en la calle, lo más se le diera, no con la idea de reírse, sino porque lo veían distinto pues si no hubiésemos dado paso, no habríamos conseguido lo que hoy tenemos. Pero con eso no quiere decir que con eso tengamos bastante. Tenemos que ir a este modelo, yo siempre lo digo, tenemos que ir a cambiar el modelo. Y es verdad que estamos en un, en un, en un periodo de transformación y debemos de apostar por él, porque yo lo tengo la experiencia de nuestro, de nuestro piso y es una maravilla. Y entonces los miedos nos paralizan. Yo me lo digo todo, porque es como una... Yo me lo digo todo, porque me encuentro con, el, con la alegría, con los beneficios y también me encuentro con las barreras, porque, porque las dos cosas van unidas. Las dos cosas van unidas. Pero la barrera del miedo no la tenemos que quitar y al quitarnos el miedo mentalmente mejoraremos sobre todo lo que al fin y al cabo es a lo que va dirigido todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. ¿no? Y como madre pues yo me veo, yo veo tengo otro hijo y veo que está deseando de, de independizarse, la situación económica no se lo permite y yo digo que si él pudiera hablarme lo más seguro que también me lo, me lo pediría. Y entonces yo me digo, ¿por qué con este sí me tengo que dar, me tiene que dar miedo? Y con el otro no, supuesto, que si mi PACO se independiza, se independiza con todos los apoyos necesarios para vivir. Y hay una oportunidad de que, de que eso que tanto reivindicamos los derechos como personas, pues que esta sería una, una, una, una vía para que lo tuvieran No sé. Muchas gracias, María José. Muy interesante todo lo que dices ¿no? y que nos hacen reflexionar. Me quedo con la frase que has dicho ¿no? de que el miedo muchas veces nos paraliza y no nos debe de, de paralizar. ¿no? Pues necesitamos seguir ¿no? y apostar hacia, hacia el destino que queremos, ¿no? y más si lo creemos. Y nada, te voy a lanzar otra pregunta, ¿no? porque también hablamos de que necesitamos, como tú dices, tener un compromiso, ¿no? un, un compromiso con la desinstitucionalización que debe implicar a diferentes agentes. ¿Y qué agentes deben de estar implicados en este proceso? ¿Qué responsabilidad crees o qué implicación tiene o debe de tener la administración? Yo voy a ser muy sincera. Yo, pues, yo diría que hoy hubiese estado parte de la, de la administración aquí para que de verdad usted lo escuchara a ellos y escuchándolo a ellos ya sabría, ya, sabría, ya, ya hubiese sacado todas las conclusiones. Porque al fin y al cabo, ellos, van, ellos son los que, los que nos están diciendo lo que quieren. Cada una a su manera, pero al final han todo muy claro. Que lo que quieren es tener su vida propia como los demás. Y vivir en un piso y tener su vida propia. Luego, no es verdad que no hacen falta, no hace, no, no hacen falta por la responsabilidad y la implicación que, que tiene la administración. que Yo, yo he puesto por aquí porque no quiero, no quiero que se me olvide nada que digo que la responsabilidad de la administración es total. Ya que, estamos hablando de, de, de, ya que estamos hablando de ciudadanos de pleno derecho. Y por ello corresponde a esta atención y planificación de sus necesidades. Claro, porque como ellos son los que administran el dinero, tienen la responsabilidad de la financiación de estas viviendas. No solo en la adquisición, sino profundamente. en la financiación, sino fundamentalmente. En el, en, en el funcionamiento del mantenimiento adecuado. ¿no? Tienen la responsabilidad de crear este proyecto, principal problema, porque el que legisla. Es que no quiero que se me olvide, yo tomo unas cosas. Ah, eh, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el que legisla lo hace desde un despacho. Y no se viene y ve las necesidades que tenemos. Yo creo que si vinieran aquí, o verían las necesidades que tenemos. Y entonces verían ¿cuáles son? ¿y, a dónde de ¿Y cómo, deberían, cómo deberían hacerlo? Porque yo por mucho que le quiera que le quiera decir no es lo mismo que si vienen y ya, ya lo ven y yo creo que su responsabilidad y su implicación es total pero es que yo tenga algunas dudas porque haga falta que yo se lo crean si se lo creen van a apostar por el servicio pero para que aporten por el servicio tienen que venir a verlos tienen que venir a verlo a ellos y visitar también a la familia, porque algunas realidades son muy grandes. Yo he dicho que de alguna, algunas personas han sacado a su familia. Qué cosa más bonita. Porque ahí ya estamos trabajando muchas cosas. la Está el bienestar, está, está la calidad de vida. Es que está todo. Y esto es muy importante que la administración esté presente. Nosotros, tenemos, nosotros tenemos, tenemos una cartera de servicios del año 2016. No se ha cumplido. Entonces, pues, me haría falta que ellos estuvieran aquí de verdad. No lo hago, no lo hago yo en plan, en plan de, de, de crítica, es de información para que sepa que deben estar aquí, apoyarnos y sobre todo apoyarnos a ellos y a Vale. Muchas gracias María José. ¿Quieres compartir algún, algo más sobre tu experiencia como madre? No. La experiencia como madre son muchas, yo podría empezar y, Pero tengo que deciros que es de satisfacción al principio cuando nací mi hijo mucho miedo y ahora es una Os pues digo que es el, es el maestro que tiene en la vida, ¿sabes? y es una persona que, que si me pongo a hablar y me puedo poner a llorar, ¿sabes? la experiencia de ver como una persona se ¿verdad? como es el maestro de, de, de tantas cosas, ¿Cómo se conforma, ¿Cómo son digo, vengo a y y cómo me siento es donde únicamente veo yo la mirada limpia y lo no fácil que hay es, que genera gusto. Y de verdad este movimiento lo empezamos con mucha lucha y creo que no nos va a detener nadie, ¿sabes? No nos va a detener nadie. A la familia y a los que viven detrás, la gente, nuestros hijos, siguen luchando con la misma energía que nosotros, porque esto, esto merece esto de merece verdad. Pero ya, ya no es lo que yo le aporto a mí es lo que a ellos nos aportan a ¿vale? nosotros. Y como experiencia, pues muchísimas, pero yo creo que en eso te lo digo. Tú el maestro de mi vida. De verdad, yo no sé si me van a comprender o no, pero como es un sentimiento que tengo, lo siento que mi hijo es un regalo para mí. Mi hijo es un regalo. Y ya está. Yo te puedo decir más nada. Pues muchísimas gracias, María José, por estar aquí, por contar tu experiencia, esa visión de madre, no, transmitirnos tu lucha, tu pasión, esta emoción con la que hablas de tu hijo y por seguir caminando ¿no? hacia estos servicios, como tú dices, de apoyo para vivir en la comunidad, porque es un viaje necesario y, como dices, no nos va a detener nadie. Y nada, pues también quiero dar las gracias a María Luisa, a Ángeles, bon y Pepe, por contar de, desde su experiencia. Así que dejamos claro ¿no? y destacamos esa necesidad y el propósito de, de actuar, de llamar a la acción desde la necesidad de, de la transformación. En esta, tra en esta conversación se deja de ver la, la necesidad de, de transitar hacia los modelos de apoyo basados en la comunidad, teniendo en cuenta de dónde partimos y defini definiendo los apoyos que ayudarán, por tanto, a una vida plena, digna y de calidad. Y eso pasa eh, por poder contar con buenos apoyos y en buenas comunidades. Los resultados del proyecto Mi Casa, como las experiencias que hemos escuchado esta mañana, como acaban de contarnos, y de otros pilotajes en marcha lo, lo demuestran. Encontramos tanto las mejoras en el empoderamiento, la participación, así como las decisiones sobre su propia vida. Y como decía Maise... Al, al principio, y hemos escuchado en los seminarios anteriores, que es un tema de derechos. El desarrollo de sistemas de apoyo que respeten los derechos y la plena ciudadanía en todas las etapas de la vida. Y nada, para terminar y cerrar esta conversación y este, este espacio, quiero destacar una frase que vaya a poder encontrar en la introducción del libro de, de Apoyos 2030 y que dice Mara Luisa sobre su experiencia de «Nunca imaginé que pudiera vivir en un piso, nunca, nunca, y es un sueño hecho realidad». Por eso, y después de contar lo que ha ocurrido este año, eh, destacamos la importancia de la implicación, de la administración, de una financiación para poder seguir y contribuir a, a avanzar en estos procesos de, de institucionalización. Y nada, como comenzaba Maite Maize también diciendo, la buena noticia es que ya hemos comenzado el camino y donde muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, sus familiares y muchos profesionales y organizaciones están colaborando en construir eh, esos puentes hacia la comunidad. Y nada, sin más, doy paso a Sofía para pasar a la siguiente parte de, del seminario. Muchas gracias, María. Eh, bueno, pues continuamos y con la segunda parte del seminario. También quiero agradecer a todas las personas expertas por experiencia que habéis estado compartiendo ¿no? la, la experiencia. Y, y me sumo ¿no? también a las palabras de Ángeles y de, y de María Luisa de, bueno, como he Tenía la experiencia de poder, poder elegir mi vida, poder tener una vida en comunidad, ahora ya no lo puedo hacer por un tema de financiación, ¿no? Entonces que esto no, no, no vuelva a ocurrir o que no siga ocurriendo. Quiero dar paso a Belén Martínez. Belén, creo que estás conectada ya. Genial, te, dame un segundito. ¿Qué tal, Belén? Y bueno, pues ahora vamos a, eh, a pasar a la parte de conversar de manera inversa con Belén. Os la voy a presentar, es que yo creo que todas la conocéis, pero bueno, Belén eh, es una mujer incansable en la lucha de los derechos de las mujeres y de los hombres con discapacidad intelectual y el desarrollo. Iba a decir hace más de 20 años, es una realidad Belén, o sea que ya no sé ni cuántos, pero hay que decir más de 20 años y lo dejamos así en el aire. Yo, Bueno, está bien ese número. Bueno, pues ha trabajado en diferentes organizaciones del movimiento asociativo, de plena inclusión, siempre muy vinculada y muy de cerca en todos los procesos de transformación, innovación, ella siempre ha creído la, la, la importancia de generar conexiones, de generar vínculos entre las personas. Ya es directora de, del Aula Escalena y, como sabéis, es una de las rectoras del, del libro Apoyos 2030. Y me he permitido el lujo de presentar a Belén como me apetece presentarla. ¿vale? Porque, bueno, aparte de ser amiga, creo que es una mujer visionaria de esas personas que a veces te habla de sus reflexiones, ¿no? Y habla mucho de sus reflexiones, de sus ideas, de por dónde ir. Y son de esas personas que tú solo puedes decir, uh -huh, sí, sí, ja. Entonces yo, es muy difícil que en el día la conteste. ¿no? Son mujeres que como están muy, con, con esa visión, te como tres o cuatro días no en entender lo que te ha dicho, anda que sí, que es por aquí. ¿no? O mujeres que hacer en el 2010, comenzamos a charlar sobre cosas que somos capaces de que emerjan en el 2021. O sea que yo creo que, que tenemos la suerte de, de estar hoy con ella. Y para mí de vale unas cosas que creo que más la define, es que tiene una creencia profunda en las personas y, y siempre poniendo la mirada en las fortalezas y en los talentos de, de cada de cada persona. Y desde hace años con un foco muy, muy claro en que sí o sí o construimos comunidades diversas y comunidades inclusivas, o esto no va a salir. Y o sí o sí ponemos el foco en que el poder, el poder y el control de las personas lo tienen las personas, o esto no sale. ¿no? Y luego me queda decir lo último, que creo que es de las cosas más importantes, que es de Bilbao. Y que, bueno, esto marca el carácter que os vais a encontrar hoy en Belén. Así que nada, Belén, te doy diez minutitos, cinco minutos para que nos puedas contar qué entendemos por, ¿no? por hoja de, de ruta y luego, si te parece, conversamos juntas. Pues gracias, Sofía, por la presentación. Yo creo que 12 puntos menos, o sea, como, como 12 puntos menos, ¿no? O sea, eh, bueno, que muchas gracias, yo creo que lo primero que me gustaría decir es que yo tengo que dar las gracias a aquellas personas que pensaron que yo podía contribuir a un proyecto como este, un libro como este, ¿no? yo eh, siento que para mí ha sido una oportunidad de poder poner blanco sobre negro muchas cosas que veníamos pensando muchas personas desde muchas organizaciones, creo que ha sido una oportunidad, hacíamos una estrategia inteligente, el, el poder recoger todo lo que se estaba haciendo en España, a modo de, pro, de prototipos, de prácticas, en federaciones autonómicas, en organizaciones y poder ponerlo blanco sobre negro, que es un ejercicio como de concreción y decir esto es, ¿no? Yo creo que esto es Apoyos 2030, fundamentalmente. Entonces, tener la oportunidad de participar en esto ha sido para mí, bueno, pues a, a las personas que han pensado que yo podía hacer esto, tengo que darles las gracias, ¿no? Especialmente, quizá me he sentido cerca, pues, de Ruy Tendero, de Nuria Ambros, de Berta González, ¿no? Por esa parte como de romper de como el folio en blanco ¿no? que te tienes que poner a escribir y, y ver cómo desde la responsabilidad pues sintetizas una cosa que es complejísima. ¿no? Así que mm -hmm. bueno gracias a todos los redactores y redactoras, redactoras, porque creo que menos Ruimán, <risa> el resto somos todas mujeres, y, y especialmente a mis tres compis con los que hemos currado, discutido y hablado. Si yo tengo que explicar... Eh... El capítulo 4 y el capítulo 5, Apoyos 2030, cuando pensaba en cómo contarlo me venía, voy a compartir una foto que me encanta y que me parece que es como súper gráfica para esto, ¿no? que yo he utilizado muchas veces. Voy a ver si la presento, que es esta, ¿no? Yo creo que en el proceso hemos hecho, o sea, esta foto me encanta porque hay un proceso como complejísimo que tú has pensado, diseñado con todos sus nodos, ¿no? Sus, y y yo, me, yo me he sentido cuando, trabajando en organizaciones y con organizaciones así, ¿no? Pariendo procesos para poner en funcionamiento la personalización, para ver cómo haces, ¿no? Y, y me he sentido un poco con esta hormiga que, que señala aquí la... la el, el, el milagro, ¿no? Y dices, sucede todo esto y entonces A ah, va para C y tú haces esta parte y apoyas de esta manera, de repente ocurre aquí un milagro y por fin las personas tienen buenas vidas en buenas comunidades, ¿no? Eh, ocurre un milagro, porque no sabemos exactamente qué, ¿no? Yo me he sentido mucho como esta hormiga que señala el milagro diciendo, quizá lo mejor aquí lo que necesitamos es un poquito más de detalle, ¿no? En esto del milagro, ¿qué significa? Y yo creo que esto es, estos es apoyos 2030 en general y específicamente los capítulos 4 y 5, el, lo que tiene que ver con el vehículo y con la hoja de ruta. ¿no? Es la manera de concretar cómo es, es como la concreción del milagro. Es la manera de concretar, no sé si el milagro es la mejor palabra, pero de concretar cómo se hace esto de llevar la personalización a la práctica, cómo se hace esto de la desinstitucionalización. ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿no? Eh, ¿Cómo se hace esta parte? Entonces, creo que, que no sé si es concretar el milagro, pero sí que es concretar un proceso que es muy complejo y ponerlo blanco sobre negro. Así que, eh, o negro sobre blanco, no sé. ¿vale? Yo creo que de eso va un poco el capítulo de vehículo, que nos habla fundamentalmente de cómo llevar esta personalización a la práctica, de las metodologías para hacerlo, y el capítulo 5, que es hoja de ruta, ¿no? Sobre cómo, cuáles son las claves para los procesos de desinstitucionalización. Entonces, bueno, yo creo que más o menos así a nivel general. Queda como presentado. ¿no? ¿Te parece, Sofía, si quieres? Sí, sí, sí. Y de hecho, te acabas de hacer a ti mismo una pregunta que no has respondido, así que yo te la voy a volver a lanzar, ¿vale? Porque dices que la hoja de ruta es la manera de concretar ese milagro, ¿no? Y, y, y, y has, has dicho en voz alta, ¿vale? Y esto habla de cómo se aplica la personalización en la práctica. Entonces, me gustaría que nos dieras, la, no la respuesta, pero sí reflexiones, ¿no?, sobre cómo hacerlo. Pues mira, esto que además eh, lo trabajamos mucho en el capítulo 4, en vehículo, eh, tiene que ver con cómo generar la parte como de cómo hacer esto del empoderamiento para vivir en comunidad, ¿no? que son como palabras súper grandes. Y yo eh, eh, eh, lo, tiene que ver con cómo acompañar los procesos de toma de decisiones de las personas, ¿no? que las personas, como habéis visto, quieren cosas súper complicadas. Tomar un café, hablar con la gente, hacer la compra. Estar en un piso con la gente que quiero, decía Pepe, ¿no? ir de tiendas, salir por ahí, tomar algo, compartir con, los, con las compañeras, dicen María Luisa y María Ángeles, que por cierto nos han contado una historia de un desahucio. Esto, que es, o sea, yo vivía en mi casa y ahora ya no puedo, ¿no? porque no hay financiación, es que me parece como especialmente grave. ¿no? Conocer a todo el mundo, tener un trabajo, o sea, hay una parte muy importante de cómo generamos evaluaciones eh, cómo hacemos estructuras eh, y cómo generamos financiación para, para que las personas puedan tomar decisiones y vivir las vidas que quieren en comunidad. Entonces, en ese sentido, eh, lo que hacemos en ese capítulo de alguna manera es, es hablar de esto, de cómo se hace esto en la práctica, cómo se acompañan procesos de toma de decisiones, especialmente pensando en las personas con grandes necesidades de apoyo y ahora eso lo unimos a las metodologías de las que vamos ahí. Yo siempre recuerdo una frase de Robert Martin. Robert Martin es la, la primera persona con discapacidad intelectual que ha estado en la ONU, eh, que cuando le preguntaban sobre por dónde empezar los procesos de desinstitucionalización, decía, empezad por las personas con grandes necesidades de apoyo, porque lo que les vale a ellas nos vale a todas nosotras. ¿no? Y yo creo que, que, que Apoyos 2030 está escrita desde esa mirada. Cómo apoyar procesos de toma de decisiones y de vida de personas eh, que tienen grandes necesidades de apoyo. ¿no? Entonces se recogen un montón de metodologías que hace años que ya venimos utilizando en el movimiento asociativo para, para ayudar a las personas a tomar decisiones desde sus círculos de apoyo, desde la traducción vital eh, para vivir vidas en comunidad. Es metodologías que hemos denominado que, o que cogemos del paraguas de mm, respetuosas con los derechos humanos. Nos gusta colocarlas ahí porque lo son y que tienen especial hincapié en las personas con más necesidades de apoyo, el empleo personalizado, eh, el, el apoyo conductual positivo, el apoyo activo, todo, todo lo que tiene que ver con, con, con las grandes necesidades de apoyo y también con, con todas las etapas de la vida, ¿no? desde la infancia hasta la vejez. Entonces yo creo que, que hacemos un recorrido de metodologías y de, y de sistemas, como digo, para prestar apoyos y estructurarlos, pero también para financiarlos y también para poder evaluarlos. Entonces, eh, eh, yo creo que hay claves muy interesantes en el libro sobre cómo, cómo hacer esto de la personalización y el empoderamiento que son grandes preguntas y bajarlo a la práctica no sé si te contesto Bueno, hay, hay cosas que no, me que no, que no logro cómo aterrizar pero es verdad que en el propio libro yo creo que sí que se despliegan ¿no? muchas de las metodologías que estás apuntando uh -huh. y luego además yo creo que también el, eh, hay una parte del libro en la que se despliegan estas metodologías este que, que hablaba Belén y luego tenéis también la opción, yo creo que al final en la bibliografía, ¿no? Belén, también habéis vinculado muchos enlaces de, bueno, pues si quieres en saber mismas, más. Sí. En las claro, mismas metodologías vais a encontrar un montón de fuentes claro. que podéis ir pinchando para poder ampliar más. O sea que al final, eh, Apoyos 2030 intenta recoger toda esta experiencia que no es posible en un libro, pero, pero de repente está recogido el dónde puedes acudir. Y yo creo que eso está está pone, pone en la mano de todos cómo aplicar una metodología paso a paso para que una persona con grandes necesidades de apoyo tenga trabajo no o para que pueda vivir en comunidad o para que pueda ampliar sus relaciones personales. ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí hay una parte jo, muy importante de, de cómo hacerlo y, y es muy interesante. Y luego es verdad que yo creo que estos todos los seminarios que llevamos y ahora escuchándote no hablamos mucho de, pues bueno, ¿no? con buenas vidas, con los apoyos en buenas comunidades, hablamos todo el rato de buenas comunidades, del poder y el control de las personas, pero efectivamente muchas de las personas continúan viviendo en instituciones o reciben apoyo en instituciones. Y a mí hay veces que me cuesta mucho también diferenciar qué entendemos por una institución y una vida en comunidad, porque las instituciones se están transformando, están pasando cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que sí que nos tiene que quedar claro que a veces, nos, bueno, pues un piso de la comunidad es pues una institución, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes también dar como pinceladas que realmente qué es lo que diferencia a una institución de la vida en comunidad que, que también se plantea. Pues mira, yo creo que que en Apoyos 2030 hemos construido una definición de institución que dice esto muy claramente. ¿no? O sea, yo creo que, que no es cuestión de vivir en un sitio o en otro. No va del espacio físico. O sea, una institución no es el espacio físico donde vive una persona. No no tiene que ver con el espacio mental, con el espacio de relaciones, eh, con el espacio de emociones eh, y la forma de relacionarnos que tenemos. No solamente es el espacio físico, sino cómo, cómo concebimos eh, la cultura, ¿no? Si vivimos en un espacio en donde nos relacionamos de manera jerárquica, donde nadie cree en nuestras posibilidades, donde no se nos favorecen oportunidades, en este sentido en el que hablaba Ruizman la semana pasada, ¿no? En eh, donde al final vivimos segregados y no tenemos poder, me da igual si, si está en, una, en un piso de vecinos y vivimos tres, que si es en un espacio segregado a tres kilómetros del pueblo y vivo con otros 200, ¿no? Yo creo que, que, que en ese sentido el proceso de desinstitucionalización no se trata de coger a una persona y ponerla en otro sitio y con toda la intención de coger y poner, sino de generar eh... Un proceso, en el que, eh, un proceso de tránsito central en lo que la persona quiere para estar en un entorno distinto, en donde tiene redes de relaciones personales, en donde se visibilizan las necesidades, en donde puede contribuir, en donde se siente a gusto, en donde está acogido. ¿no? Y donde además puede tomar decisiones sobre lo que quiere y recibir apoyos para hacer eso que quiere, ¿no? con el poder efectivo en, eh, para poder vivir su vida como quieres, es el proceso de desinstitucionalización. Así que yo creo que en ese sentido hay como dos acciones, ¿no? la desinstitucionalización como proceso de tránsito central en la persona, eh, pero también como prevención. Yo creo que desinstitucionalizar tiene mucho que ver con trabajar eh, para conseguir las comunidades que, que acogen, las comunidades que son accesibles, eh, las comunidades que están tejidas, ¿no? porque eso de alguna manera previene ¿no? que... Que de nuevo volvamos a, a pensar que las instituciones segregadas donde las personas no tienen poder para hacer lo que quieren con sus vidas es una solución válida para, para cuidarnos unos a otros como modelo de cuidados. ¿no? Entonces yo creo que, que es mejor vivir en la comunidad. Eh, es mejor vivir en un espacio que está en la comunidad, donde tienes acceso a todo el mundo, en, o sea, a, todo el mundo a lo que tiene derecho a todo el mundo, con relaciones personales donde puedes vivir la vida que quieres. No es una cuestión solo del espacio físico. ¿no? Así que, bueno, en ese sentido yo creo que hay una buena definición, hemos hecho ahí como un análisis de qué era una institución, ¿no? para sacar esta parte que tiene que ver solo con, no solo con factores físicos, sino también con factores, eh, con cosas mucho más culturales, mucho más de creencias, mucho más de formas de relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Me, me estabas hablando y me acordaba de una frase de Javier Tamarín que decía, ¿tú vivirías ahí? Y no, porque a veces, y ¿no? los profesionales muchas veces, ¿no? Decimos, bueno, es que este espacio, tal, y dices, no, dice, entonces, ¿no? ¿Por qué? para las personas a lo mejor a las que apoyamos, sí que es una acción. ¿no? Y, y hacías la pregunta de no es mucho mejor vivir en, en sociedades o en comunidades más acogedoras, accesibles, ¿no? tejedoras de redes. Y digo, pues sí, claro. Pero es verdad que hablas ¿no? como de ese proceso de desinstitucionalización y hablas de, también de la prevención de la misma. No, pero ahí entiendo eh, que yo ya no soy la misma ¿no? y, que, y que mi rol eh, tiene que inevitablemente cambiar ¿no? y posicionarse en otro espacio, de otra manera. ¿no? Porque, como decías, no solo se trata de poner una persona aquí, aquí, pero yo como profesional, como familia ¿no? bueno, como, o como diferentes agentes, entiendo que los roles en todos esos procesos de cambio tienen que cambiar. Entonces la pregunta sería cuál sería ¿no? el, el rol de las personas con discapacidad intelectual del desarrollo y en concreto con grandes necesidades de apoyo de las familias en todo este proceso pues yo creo que tienen un rol de liderazgo en lo que tiene que ver con su propio proceso de transición, o sea, es tu proceso de transición eh, desde lo que necesitas, desde lo que quieres y desde donde quieres vivir y cómo, ¿no? Y eso es liderazgo total. Y luego tienen una labor como de un rol total absoluto de co y en lo que tiene que ver con el diseño del proceso, ¿no? O sea, con otros agentes que, que, que tienen como la experte de diseñar cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que una persona con discapacidad intelectual tiene que tener la expertez tiene la expertez de la vida, ¿no? Y, y creo que ahí hay, hay una labor grande en la prestación de apoyos para la participación activa de las personas con discapacidad intelectual, tengan las necesidades que tengan eh, en los procesos de diseño de los, de los tránsitos, de los tránsitos grandes, desde luego en ¿no? el que tiene que ver con sus vidas, pero en general del proceso, ¿no? Yo creo que, que es un rol de, un protagonista desde luego, de líder, de líder de esto. Yo diría, ¿eh? Claro, eh, entonces esto es, ¿no? este, este rol de protagonista, lógicamente de mi vida, de, del proceso y demás, ¿no? esto hace que el rol de las organizaciones de los profesionales también cambie. Y de las familias también, yo creo, ¿no? O sea, que, que yo creo que hay una parte como muy interesante de, de, mmm, también del, del coliderazgo de las familias en cómo hacer estos diseños, porque, están de, porque de alguna manera te, tiene que ver con tu familiar, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho María José. Bueno, María José, podía haber hecho esta parte, la tía, ¿no? o sea, brutal, ¿no? Entonces, te decía, yo antes, hay un antes y un después de pasar por el proceso, y antes tenía el miedo, he ido viendo a ver cómo he hecho las conquistas, yo creo que hay una parte como muy importante de familias acompañando a familias, que a veces en las organizaciones ya no lo tenemos, ¿no? De cómo familias que tienen ritmos diferentes y van más despacio en la gestión de sus preocupaciones, de sus, de sus intereses, o sea, en la gestión del, de los procesos y de los ritmos, pero que también tienen... Eh, capacidades distintas, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden acompañar, eh, acompañarse unas a otras en estos procesos? Yo creo que en ese sentido las organizaciones tienen como dos partes, ¿no? Yo, y, y ya uniéndolo con las familias, hay una parte clarísima de las organizaciones en lo que tiene que ver con la reivindicación de derechos, que pues esto a veces también lo olvidamos, ¿no? Y, y de lo que tiene que ver con el trabajo con las administraciones públicas, desde defender los derechos, pero también desde proponer soluciones. Que, que, que puedan ser llevadas a cabo desde la propuesta de soluciones y no solo la reivindicación de derechos. Y luego hay otra, otra parte muy importante de las orga las organizaciones son muy importantes, pero, pero no son muy importantes porque las organizaciones sean importantes por su idiosincrasia en sí, son importantes porque los apoyos son importantes, no porque sean organizaciones. ¿no? Y yo creo que, que el rol de las organizaciones tiene mucho que ver, y de los profesionales con tener un compromiso con, un, con modelos de apoyo que sean diferentes a los que se están pone, eh, planteando ahora mismo, ¿no? En que haya un, un cambio del status quo del poder que ahora tienen las organizaciones sobre las personas para que lo tengan las personas y las familias, porque eso es lo que significa proceso de empoderamiento, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte como muy importante de transformarse. A mí me parece que es apasionante lo que tiene que pasar en, a partir de mañana, ¿no? en, los, en los próximos años. O sea, como organización, es un proceso precioso de ver cómo genero estructuras diferentes que le den el poder a las personas. O sea, las organizaciones son, son muy importantes porque los apoyos son muy importantes. No así como están ahora, pero sí en el proceso de transformarse. ¿no? Entonces, creo que sus roles de transformación es relevante porque hay que dar apoyos eh, construyendo un modelo Diferente al que tenemos ahora, que empodere verdaderamente a las personas. ¿no? Pero también entiendo que te escuchaba y pensaba que también es un proceso apasionante, pero que también Eso. entiendo que puede dar susto, ¿eh? o sea, que puede dar vértigo, ¿no? O sea, que no. Es, es, yo creo que es un proceso que da vértigo y yo creo que es un proceso complejo, pero yo, yo creo que hemos, esto lo digo muchas veces siempre, yo creo que hemos decidido, los que hemos decidido estar aquí es porque somos valientes, si hubiéramos querido hacer algo fácil, pues hubiéramos, no sé, estudiado. Hubiéramos sido astronautas o algo así. Nosotros estamos aquí preparados para los retos, para la complejidad del acompañamiento de la vida, que es muy complicada. ¿no? Yo creo que, que puede dar susto, porque todo lo que sea salir de lo que hacemos habitualmente, da susto. Por eso yo creo que hay que acompañarse de las familias pioneras, de la gente que lo ve, y de acompañarnos unos a otros para ver cómo hacemos esta parte. Yo creo que hay susto en el movimiento asociativo en las organizaciones, pero yo he conocido mucha valentía también. De hecho, no es valiente el que no tiene miedo. O sea que tener miedo es, eh, es síntoma de que vamos bien. Porque si vivimos a gusto en la situación actual, probablemente lo que tendríamos que decir es que hay algo que no va, ¿no? Pero si a mí me da miedo, me preocupa esto, estoy indignado, no sé cómo hacer, ¿no? O sea, pues, pues, pues, pues es que me siento en el espacio de poder crear, de incertidumbre, de poder crear cosas, ¿no? Yo creo que el que es valiente es porque tiene miedo. Así que no pasa nada. Yo he conocido muchas organizaciones y personas y familias valientes que tiran. Y que pueden, pueden y que avanzan, ¿eh? o sea que sí, da, da susto no pasa nada, somos valientes. Sí, bueno, yo creo también esto lo han demostrado ¿no? eh, las, las personas que han estado antes en eh, la conversación, Belén, y también las organizaciones, ¿no? sí, sí, sí, que, sí. que justo teníamos ahí las compañías de, de Vale, en Montijo, ¿no? de Inclusión Montijo, de ABCON, en región de Murcia, o sea que, que lo han demostrado. Y, y claro, en todo este proceso, a mí escuchando a Ángeles y a, a María Luisa, me salía todo el rato la administración, ¿no? O sea, que son procesos en que si la administración esto, creo que es complicado que, que salga. No sé, ¿tú qué opinas, Belén? Yo lo que creo es que hay una parte, eh, bueno, en la hoja de ruta, lo que hemos hecho, o sea, hemos, plan... Nos hemos, hemos pensado mucho en esto de la desinstitucionalización y de qué es lo que hace falta, ¿no? Y, y lo que hacemos es como recoger cuatro condiciones eh, que son para todas las personas y agentes que están vinculadas al proceso. Pero ahí, eh, especialmente en lo que tiene que ver con, con las administraciones públicas, hay una parte que tiene que ver con comprometerse con el diseño de un sistema de cuidados diferente. No solo para las personas con discapacidad intelectual eh, en general, para todas las personas. Creo que tiene que haber un buen diagnóstico de la realidad y creo que las, las mmm, administraciones públicas tienen que participar en este diagnóstico. O bien porque las organizaciones lo, lo, lo propongan, o bien porque las administraciones públicas, que a veces también nos llaman para diagnosticar situación, lo construyen. Yo creo que un diagnóstico co creado entre todos los agentes que están ahí, entre organizaciones, administraciones públicas, familias, personas, permiten que podamos diseñar eh, visiones conjuntas. Y cuando hay un, un diagnóstico conjunto y una visión conjunta con las administraciones públicas, que esto ya hay organizaciones en España haciéndolo, ¿no? Eh, vinculando a las organizaciones, o sea, las, a las administraciones autonómicas en ver cómo puede haber posibles soluciones, en diseñar procesos es mucho más fácil y tienes menos barreras. Porque para hacer eso posible, hacer las visiones posibles, lo que necesitas es un marco normativo flexible o sea, lo, y luego financiación. ¿no? O sea, si tenemos el diagnóstico y la visión común compartida, lo que tenemos que hacer es adaptar las leyes y poner el dinero en los sitios en donde es necesario. Entonces, el rol de las administraciones es activo. No es solamente que tú vayas, es lo que decía antes, no yo no creo que solamente tengamos que ir a reivindicar derechos, con las administraciones, es que hay que construir con ellas las soluciones y las administraciones públicas las hemos puesto nosotros y nosotras ahí. O sea, no, no son un ente ajeno, ¿no? Entonces, eh, están ahí para resolver retos sociales. Entonces, yo creo que hay una parte muy importante trabajar con ellas en el diseño de soluciones, de ponernos ahí al pie del cañón con técnicos y con políticos. ¿no? Yo, lo, lo ha explicado María José muy bien, ¿no? El que legisla en un despacho, o sea, lo hace en un despacho. Y si lo hace en un despacho, es que esa frase me ha encantado. Si lo hace en un despacho, probablemente esté desconectado, ¿no? Tiene que estar al pie del cañón eh, con las personas que están ahí, con las expertas por experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí implicadas totalmente. Yo las veo ahí, vamos. Total. Y luego esta pregunta, yo no se a hacer a Belén, y Belén me dice, pero ¿cómo no? me, No, o sea, cuando pensamos todas las preguntas que habéis mandado en redes sociales, yo decía, bueno, pues ¿cuál es el rol de la familia, las personas, las organizaciones, ¿no? Y la administración, y Belén decía, y la comunidad, Sofía. O sea, que es que no se nos puede olvidar que también estamos hablando de la comunidad o sea que esta pregunta realmente Belén es la que dice, esto es importante también hablarlo, ¿no? del cual es el rol de las comunidades, ¿no? y, y cómo realmente podemos hacer para que sean, ¿no? El, ¿qué es lo que tiene que pasar ahí? No es que hable yo, es que con las organizaciones con las que me relaciono hablan de esto todo el rato, bueno ya estamos aquí ¿no? el proyecto Mi Casa, ¿no? de prototipos o sea ya estamos aquí pero tenemos un problema con los vecinos pero tenemos un problema con las relaciones pero no, o sea yo creo que el común, más grande de todos, el común más grande de todos es la comunidad, por eso se llama comunidad, ¿no? Porque es el espacio que alberga el común. Entonces, eh, claro, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa como comunidad? O sea, yo creo que todos, a todos y a todas, nos interesa eh, diseñar un sistema de cuidados. Eh, diferente al que tenemos ¿no? yo creo que, que todos hemos necesitado, todos necesitamos y todos necesitaremos que nos cuiden ¿no? yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto y esto ya es un argumento eh, quizá viejo porque lo hemos, se ha dicho muchas veces pero ha puesto de manifiesto que nuestro sistema de cuidados actual mata personas en las instituciones ha muerto un montón de gente mucha más que en las personas que viven en sus casas. ¿no? Y yo creo que afecta a colectivos mucho más vulnerables en concreto. Yo creo que, que en los procesos de desinstitucionalización que nosotros hemos estudiado en otros países, cuando ha habido un apoyo de la sociedad a que esos procesos se pusieran en, en marcha, han sido más eficientes, han sido más rápidos, han sido muchísimo más eh, más concretos y mucho mejores. ¿no? Entonces yo creo que como comunidad eh, tenemos ahí un, una parte muy importante de apoyo a que a mí lo que me interesa no es que las personas con discapacidad intelectual tengan vidas elegidas en, en, y en comunidad, ¿no? o sea, la idea es que todas las personas eh, a lo largo de la vida pueden elegir la vida que quieren en entornos comunitarios y eso tiene que ver con comunidades que sean accesibles, comunidades que estén vinculadas, comunidades en donde las redes de relaciones funcionen, comunidades que visibilicen a todas las personas en lo que necesitan y también en lo que pueden contribuir y eso es tarea de todos. ¿no? Yo me siento orgullosa de una, de una comunidad cuando otorga derechos a las personas, ¿no? cuando de repente eh, eh, eh, en mi comunidad eh, todo el mundo se visibiliza y todo el mundo está ahí. Esa es la comunidad en la que yo quiero vivir. Entonces hay una parte muy importante que nos atañe a los 47, yo ya no sé por cuántas vamos, 47 millones de personas que vivimos en este país. ¿no? Y, y es, es desde lo local y desde lo cercano. Así que me parece que que hay una labor muy grande, es que deberíamos estar todos pidiendo que el sistema de cuidados que hay cambie, porque no funciona. Y está puesto de manifiesto, ¿no? Ha sido aberrante lo que ha pasado, el número de muertos, ¿no? Entonces yo, de, y de personas muertas. O sea, que yo creo que hay una parte como de rol comunitario muy importante de trabajo de las organizaciones, de trabajar ahí por, y ahí y por eso, ¿no? Y con eso, que sucedan cambios no solo en la, en la vida de las personas, sino en las comunidades, desde lo que se contribuye. A mí me parece. ¿eh? Desde no, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo, Belén. Luego pensaba, ¿no? Es verdad que somos 47 millones de, de ciudadanas y ciudadanos españoles. Eh, ahora mismo son 361 personas las que están conectadas, ¿no? y, y pienso, ¿no? Como una de las personas que te escucha, creo que son las la 1 y 11, hoy, hoy, hoy 7 de octubre, ¿no? la, la, la 1 y 11 del 7 de octubre, Belén, ¿y por dónde empezamos? ¿no? Porque yo entiendo que estas 360 personas dicen, vale. O sea, además me he mantenido conectada primer seminario, segundo, tengo la guía ¿no? eh, estoy, estoy absolutamente alineada ¿vale? y ahora son las 1 la y 12 ¿por dónde? Pues mira, yo o sea, esto lo he pensado bastante yo creo que podríamos hablar de leer el libro, de aplicar metodologías, de poner ¿no? pero yo creo que las cosas son como mucho más fáciles ¿no? yo creo que hay como cuatro cosas como que son súper importantes ¿no? Yo creo que la primera es tener en cuenta que no es, que no es una cosa para mañana, es una cosa para hoy. No es para mañana, es para hoy. Primera clave, ¿no? O sea, no es un planteamiento de futuro, en eh, donde dices, bueno, pues cuando las condiciones sean mejores, cuando superemos la pandemia, cuando ya no haya crisis, cuando ya no es que... O sea, no va a haber nunca un momento mejor que hoy, ¿no? Es un planteamiento de presente. Teníamos que, tenía que ser de antes de ayer, pero como no, como hemos ido haciendo cosas, ¿no? O sea, es como de hoy a las 12, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para escuchar a las personas diferente? ¿no? Esto nos habla este el primer día, ¿qué vas a hacer para que las personas... Eh, estén distinto en, en, en, en tu barrio ¿Qué, ¿qué vas a hacer hoy? ¿no? es un planteamiento de presente lo segundo es que no es una responsabilidad de otros es tu responsabilidad es mi responsabilidad, es la responsabilidad de cada una de las personas que estamos aquí, o sea, porque estamos llamados como sociedad, cada uno tendrá su rol, no es lo mismo si yo soy vecina, vecino de una persona que necesita cuidados en un momento determinado, o si soy una profesional que trabaja en una organización, pues tendrá roles diferentes, pero es, es tu responsabilidad, no es la responsabilidad del jefe, ¿no? O, es, o del gobierno, que no es favorable, ¿no? ¿no? No es el ente, es el de la sociedad, que la sociedad no me deja, ¿no? La organización no, no o sea, es, nos, a veces nos escondemos detrás de esas palabras tan generales que, que no, que la organización somos nosotras, que el gobierno somos nosotras, no sé cómo decir, ¿no? O sea, que el gobierno lo hemos puesto ahí, que la sociedad somos nosotras, ¿no? Entonces hay una parte como muy importante de entender que es la responsabilidad es de cada persona y de lo que tú puedes hacer cada día, ¿no? Luego, la tercera cosa es que no es una cosa de lejos. Es una cosa de cerca, no es una cosa del pueblo de al lado, de la comunidad autónoma de al lado, del país de al lado, del continente de al lado, no es una cosa que pasa en, en el continente alejado, no no es una cosa de tu vecindario, de tu escalera de vecinos, de tu pueblo. O sea, cómo haces para construir un pueblo acogedor, cómo haces para ver cómo están las personas que están recibiendo cuidados ahora mismo en un sistema de cuidados eh, precario, eh, institucionalizado, exclusor, o sea, qué es lo que pasa, ¿no? Porque es que todos vamos a necesitar cuidados en el futuro, ¿no? Entonces, no va de, no va de, de eso que vemos en el telediario del de continente o del. Va de tu escalera de vecinos, de la puerta de enfrente, desde cerca. ¿no? Y sobre todo no es, no es no es un proceso que vaya de aprender y luego hacer, ¿eh? No, no, es que ahora decimos el diseño del proceso perfecto que hace, tal, ¿no? No es, no es un proceso de aprender y luego hacer, es un, un proceso de aprender haciendo. O sea, no es el proceso en el que tú haces el diseño perfecto eh, el que tienes en la cabeza eh, para llegar a que de repente necesitas un milagro. Los procesos perfectos necesitan un milagro, ¿no? Y, y esto... Eh, es, esto nunca yo nunca he visto un milagro suceder, la verdad no yo lo que creo es que al final hoy tenemos esta versión de proceso desde lo mejor que somos capaces de hacer hoy lo ponemos en práctica y lo que vamos a hacer es aprender de todo esto y, y así se va construyendo aprendo, reculo, vuelvo otra vez y el milagro es ese, ese es, el, es que no hay, no hay otro milagro ¿no? entonces para mí cuatro claves no es no es, no es para mañana, es para hoy, eh, no es responsabilidad de otro, es tu responsabilidad, no es algo de lejos, es algo de cerca y no es algo de aprender para hacer, sino de aprender haciendo. ¿no? Y yo creo que, que, que con que hagamos esto hoy, ya, o sea, si lo hacemos los 47 millones, te lo digo. O sea, los 47 millones, o sea, hemos hecho, hemos decidido en cuatro meses eh, mogollón de millones de personas a la vez vacunarnos. ¿Vale? Y ha cambiado el cómo vivíamos hace un año, a cómo vivimos ahora. Tú imagínate que 47%, no, no todos, ¿no? Pero que de ese 47%, el 70 y casi 80% de las personas que viven en, en este país decidieran a la vez picar a la puerta del vecino y preguntarle cómo está o qué hace. no Imagínate lo que cambiaría, ¿no? O sea, es que no va de otras, es, es, una, es una cuestión de. Es una cuestión de todas. Así que nada, vamos a quedar todos a una vez. O sea, que el 80% de la población de este país haga a la vez picar a la puerta del vecino. A ver qué necesita, ¿no? Es eh, súper potente. Cambiamos el mundo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo creo que se puede. Ahora estoy pensando en mis compañeras de comunicación eh, que están con nosotras hoy ya buscando la, la estrategia de, de, de formular una campaña de tocar la puerta del vecino. Bueno, pues, Así ver, que... <ríe> Pero bueno, nada Belén, me quedo con que es mi responsabilidad, depende de mí y qué soy, vale. No, no es mañana, así que de verdad que darte las gracias eh, por este rato, yo creo que en el chat me encantaría que lo leyeras ahora, te, ábrete el chat porque están dándote la enhorabuena y de verdad que, que me voy con, es que depende de mí y, y qué es que soy. Así que muchísimas gracias Belén y seguimos, seguimos juntas. Ánimo, gracias, fuerza. Bueno, y ahora voy a dar paso a mi compañera Almúdena Contreras de Plena Inclusión Extremadura. Buenas, qué bonito, Belén. Muchísimas gracias. Bueno, a Belén y a todos los que habéis participado, porque, me, bueno, me quedo con muchas palabras, ¿no? Pero lo más importante es, ¿tú vivirías ahí? Vamos a preguntarle eso al, al vecino o a la vecina, que si ellos vivirían ahí. Bueno, ahora vamos a empezar el juego. Es muy fácil. Sofía va a poner en la pantalla. Sofía, cuando quieras. Ahí, muy bien. Vamos a jugar. Es muy fácil. Tenéis en vuestro buscador, ¿vale? Tenéis que poner 3w.menti.com. Eh, Venga, os damos tiempo. En el buscador de vuestro ordenador o móvil, 3 menti.com Ya estáis dentro y ahora tenéis que poner el siguiente código 49 81 94 70 Lo vuelvo a repetir 49 81 94 70 Aquí vamos a ir lanzando una serie de preguntas y preguntas dais al a contestar el sí o el no venga, van a salir las preguntas vamos a, a seguir eh, construyendo con, todos juntos y juntas a ver os la leo, ¿vale? para ayudaros un poquito la organización que me apoya o donde trabajo ¿Está más cerca de una institución o de una vida en comunidad? Vamos a analizar. Cada uno su realidad. Habrá realidades muy diferentes. Contestar rápido. Muy bien. ¡Bam! Mirad. 50-50. 54-55. Esto nos da la pista que nosotros eh, sabemos que el viaje acaba de comenzar y cuando nos reunamos dentro de un tiempo estamos convencidos que la comunidad va a subir bastante más que la institución así que, chicas tenemos que seguir trabajando seguimos con la siguiente pregunta poder elegir vivir en comunidad? me supone tener más oportunidades esto es una pregunta que si analizamos los tres seminarios, nos sale rápidamente. ¿Podré elegir vivir en comunidad? Me supone tener más oportunidades. Bien, para que veáis a pleno eh, que sí, así es. Si yo elijo pues, vivir en comunidad, tengo oportunidades para todo. O sea, tengo más calidad de vida, la calidad de vida que yo Elijo. Seguimos. Qué bien. Nos hace feliz ver que, que estos seminarios nos están haciendo crecer mucho. Y sobre, todo, y sobre todo apostando, apostando por el poder de las personas. Tener los apoyos que necesito hace que pueda vivir en libertad sí o no? Muy bien, muy bien. Goleada, el sí. Compañeros y compañeras, vamos a seguir trabajando por plantear esos apoyos y como muy bien el análisis que ha hecho Belén. Seguimos. La cuatro. Vamos rápido, que vamos muy bien de tiempo además hoy. ¿Te comprometes a avanzar hacia el modelo que propone Apoyos 2030? ¿Te comprometes a avanzar hacia el modelo que propone Apoyos 2030? Yo lo tengo claro. ¿Y vosotros? Por supuesto, que lo tenemos claro todas y todos, de que nos comprometemos a avanzar. Muchas gracias. Ahora, esto es una pregunta abierta. Después de este seminario, decirnos en una palabra a qué te comprometes hoy para iniciar la hoja de ruta. Una sola palabra necesitamos. Vamos a construir un mapa muy bonito entre todos y todas. Libertad, elegir, comunidad, empoderar, escuchar. Trabajar, mirar, empatía. Fijaros, la palabra que aparece más grande es la que más veces estáis poniendo. Escuchar, apoyar, libertad, responsabilidad, compromiso. Qué bonito mapa estamos construyendo entre todas. Motivación, cambio, trabajo, inclusión. Qué bonito, ¿eh? Y fijaros, siguen las palabras empoderar, compromiso, comunidad, escuchar, apoyar, elegir. Qué bonito mapa, qué bonito mapa. Aquí ya demostramos que estamos convencidas de que vamos a, a montarnos en este viaje ¿no? de la ruta 2030. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias a todas por acompañarnos y, y por hacer este, este bonito juego. Y ahora, como ha dicho Sofía, acordaros del, del sorteo que tenemos para, para, del premio, y el premio van a ser cinco personas que han estado en los tres seminarios, en, todos los, en los tres seminarios. Y, vamos a, y van a construir, bueno, ¿qué necesitas tú para avanzar hacia ese destino? Y yo invito a todas las personas que estamos aquí a que nos hagamos esa misma pregunta. Eh, ¿Qué necesitamos para avanzar hacia ese destino? Sofía. Pues muchísimas gracias, Almo, por, por dinamizarnos ¿no? esta última parte del juego. Así que bueno, ya hemos llegado al final de, del final de los tres ciclos, ¿vale? así que nada, os agradezco y todo el equipo de Prima Inclusión España y, y de las diferentes federaciones que nos hayáis acompañado en, en este inicio de, de viaje que, que os proponíamos. Hemos sido muchas personas que hemos estado conectadas y esto sí. Así que me vais a permitir que, que el cierre lo haga con palabras de nuestro director, Enrique Galván que no ha podido estar hoy, hoy con nosotras y él comentaba, ¿no? y que han sido muchos encuentros, muchas conversaciones, muchas amistades y alianzas y una escucha profunda para generar una comprensión común de lo necesario. ¿no? Y eso es Apoyos 2030, una propuesta que busca garantizar la dignidad y los derechos de todas y todos referenciados a las condiciones de vida del conjunto de la población de una comunidad. Todos, todas coinciden en una visión y en un mismo compromiso. Y en las palabras de Cormar Russell, si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? No? Y esto es también lo que, lo que apuntaba Belén, es ahora. Hemos aprendido que las personas formamos una realidad social indivisible y su fragmentación nos daña. La comunidad es nuestro espacio de nacer, ser, ser con los demás y morir. Construirlo juntas y juntos es la única manera de que pueda ser sostenible y plenamente humano. Los cambios a los que nos enfrentamos pueden abrir... Eh, profundos debates en diferentes niveles que van desde las políticas, legislación de servicios sociales, sistemas de financiación, evaluación del impacto, modelos de intervención, nuevos papeles de las organizaciones, roles profesionales como co gobernanza y el papel protagonista sin duda de las personas, la determinación de las elecciones y los estilos de vida. Debemos prepararnos para asistir a un cambio en los equilibrios de poder, en los procesos de apoyo y en la aparición de alianzas más diversas, menos sectoriales y más conectadas y comunitarias. Como han comentado todas las compañías que han pasado por los ciclos, es que ya hemos empezado el camino. Y además somos un movimiento asociativo cohesionado, conectado, comprometido. ¿no? Y tenemos muchos espacios en los que poder compartir, seguir reflexionando. Así que bueno, yo desde aquí os doy las gracias a todas y a todas. Os voy a pedir que a partir de ahora estemos muy, muy atentas a nuestras redes sociales de Plena Inclusión, a nuestra página web, a nuestra revista Voces, a Planeta Fácil, a Planeta Fácil TV, bueno, a todos nuestros espacios, porque ahí seguiremos conectadas, seguiremos avanzando, reflexionando y estoy segura que Apoyos 2030 va a ser un, una guía ¿no? que tendremos todos muy, muy, muy cerquita. Así que por mi parte es hoy y depende de mí, así que yo sigo en este viaje y muchísimas gracias a todas y a todos.